Hola amigos de youtube, hoy les voy a enseñar cómo poner su asistente de google a responder de manera más lenta imaginemos que nuestro asistente no, nos dio una respuesta pero como habla tan rápido no podemos comprender bien o no podemos escribir si estamos haciendo una tarea y queremos que el asistente lo haga de manera más lenta como lo hacemos entonces quédense para que aprendan cómo hacer eso, cómo poner nuestro asistente que a la hora de darnos una respuesta lo haga de manera más lenta. Entonces esta nueva función vamos a estrenarla con ustedes para que vean cómo se hace. Le dejaré un ejemplo para que vean. Dice. Aquí está la definición de oliguria, disminución anormal del volumen de orina emitida en 24 horas. Entonces, si quieres saber cómo hacer eso, que acabamos de escuchar en nuestro asistente de Google, no fue editado, no fue nada. Simplemente el asistente de Google es que hace esto. Entonces, te enseñaré cómo hacerlo. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Imaginemos que vamos a preguntarle... Ok, Google? Eh, ¿Quién es el presidente de México? El presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esa es de manera rápida. Entonces, para que nuestro asistente diga eso mismo, pero de manera lenta, lo que simplemente tenemos que hacer es lo siguiente. Ok, Google. Repite lo que dijiste más lento. Dije. El presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. Ok, Google. ¿Qué clima es en Colombia? En este momento en Bogotá la temperatura es de 63 grados con cielos prácticamente despejados. Hoy en Bogotá, estará parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 63 y una mínima de 45. Y ya saben, si quieren que se escuche más lento, en, en el caso de que no entendieran todo. Ok, Google. repite lo que dijiste más lento. Dije...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 más lenta y el asistente trae la nueva característica para eh, esas respuestas que queremos escuchar de manera más lenta o poder comprenderla mejor, ya ya tenemos esa función para hacerla. Cualquier duda o comentario por favor debajo del vídeo